E iba corriendo el tiempo, y observábamos mi hermano y yo que las fuerzas de don Manuel empezaban a decaer, que ya no lograba contener del todo la insondable tristeza que le consumía, que acaso una enfermedad traidora le iba minando el cuerpo y el alma. Y Lázaro, acaso para distraerle más, le propuso si no estaría bien que fundasen en la iglesia algo así como un sindicato católico agrario. ¿Sindicato? respondió tristemente don Manuel. ¿Sindicato? ¿Y qué es eso? Yo no conozco más sindicato que la Iglesia. Y ya sabes aquello de, mi reino no es de este mundo. Nuestro reino, Lázaro, no es de este mundo. ¿Y del otro? Don Manuel bajó la cabeza. El otro, Lázaro, está aquí también, porque hay dos reinos en este mundo, o mejor, el otro mundo. Vamos, que no sé lo que me digo. Y en cuanto a eso del sindicato, es en ti un resabio de tu época de progresismo. No, Lázaro, no. La religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres. Piensen los hombres y obren los hombres como pensaren y como obraren, que se consuelen de haber nacido que vivan lo más contentos que puedan en la ilusión de que todo esto tiene una finalidad. Yo no he venido a someter los pobres a los ricos, ni a predicar a estos que se sometan a aquellos. Resignación y caridad, en todos y para todos. Porque también el rico tiene que resignarse a su riqueza y a la vida, y también el pobre tiene que tener caridad para con el rico. Cuestión social. Deja eso eso no nos concierne. Que traen una nueva sociedad, en que no haya ya ni ricos ni pobres, en que esté justamente repartida la riqueza, en que todo sea de todos. ¿Y qué? ¿Y no crees que del bienestar general surgirá más fuerte el tedio de la vida? Sí, ya sé que uno de esos caudillos de la que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo. Opio. Opio. Sí. Démosle opio, y que duerma y que sueñe. Yo mismo, con esta mi loca actividad, me estoy administrando opio. Y no logro dormir bien, y menos soñar bien. ¡Esta terrible pesadilla! Y yo también puedo decir con el divino Maestro, mi alma está triste hasta la muerte. No, Lázaro, no. Nada de sindicatos por nuestra parte. Si lo forman ellos, me parecerá bien pues que así se distraen, que jueguen al sindicato si eso les contenta.